tratando de, de eliminar una obstrucción que hay aquí en esta línea, en esta tubería. Una obstrucción, o sea que usted cree que eso es el problema que impide que haya buen funcionamiento del sistema coacal Oye, ese es el libro, ¿no? Ok. ¿Qué, qué, ¿Qué departamento lo está haciendo de INAPA? Operaciones de INAPA. De INAPA. Okay. ¿Usted cree que con esto podría resolverse la situación? Eh. Que estamos haciendo porque ahora es que estamos tratando de llegar a la tubería, a la línea, cuando lleguemos a ella es que vamos a tener una visión clara de lo que vamos a hacer. Ajá. ¿usted es el ingeniero? No, claro. Ok. Y usted me puede decir algo de lo que se está haciendo aquí, hermana. ¿Me puede explicar algo? Okay. Bueno, esta es una explicación que acaba de dar uno de los ingenieros que quiere que se resuelva la situación aquí en Pimentel con relación al sistema proacal que prácticamente ha tenido muchas resultados.